Están presentando, puedan contarnos y responder esas, esas preguntas, esas inquietudes. Esa va a ser la, más o menos la dinámica y les contamos que esta sesión, este espacio va a ser grabado para recuperar todo lo que vamos tra trabajando en este momento, como se van a hacer con todas las prácticas que están haciéndose en el Congreso de Educación Digital eh, y en todas las menciones PIED. Les cuento que en, en la jornada de hoy, en esta mañana, vamos a compartir ocho experiencias, o actividades de los distintos niveles y modalidades que INTEC acompaña permanentemente, son estas, pero vamos a presentarlas de una manera zarosa y vamos a usar para esto esta ruleta, donde representan todas estas actividades por las que vamos a atravesar hoy. Así que voy a hacer girar la ruleta, tengo la otra para máquina para ver lo mismo que ven ustedes y ver quién le toca empezar. Así que éxitos a todos, a todas, compartamos esta experiencia eh, estas experiencias tan importantes y que generaron tantos desafíos en este primer cuatrimestre. Voy. Ahí paró, en la primera, y vamos a ver cuál es. La primera es la experiencia del área de, de educación de adultos y adolescentes, es la escuela 26, distrito escolar 6, soñá siempre, se llama La experiencia, y los protagonistas, los que nos van a contar de qué se trata, es Jerónimo Austral y Valeria Marafa. Así que les doy el micrófono, adelante. Bueno, la suerte nos tocó, así que me vas a acordar del tema de los piojos, de la ruleta, muy bien. Bueno, Omar, ¿qué tal? Un gusto de conocerte, muy amable el otro día, que me llamó, muy bien. Bueno. Este, la experiencia básica y fundamentalmente se centra en los sueños de los alumnos. El soñar es poder, para lo cual hace que uno se tenga que adaptar a las circunstancias, estamos hablando de un nivel de primaria de adultos, ¿no? Este, no sé si van a pasar el video, después hablo yo, como quieran, ¿no? o sigo contando. El video del fondo. El video ah, lo perfecto. De fondo. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, como estamos en una primaria de adultos, de, de gente que no ha podido terminar la primaria, es gente que es muy soñadora, que tiene y tiene una gran valentía, porque hay que tener valentía para este, volver para terminar los estudios, ¿no? Y esa gente es a la que más hay que animar, ¿sí? Porque cuando vos estudias cambia cambia tu estilo de vida, mejora el estilo de vida de los que te rodean, ¿no? Bueno, y esto se centra en los sueños de los alumnos. ¿Qué es el sueño de los alumnos? El terminar la primaria. Y entonces, nosotros, en este contexto de O por tu Crisis, lo que hicimos fue adaptarnos a las circunstancias y a los medios para facilitarle a los alumnos que puedan completar los estudios, estudios primarios. ¿Cómo hicimos? Utilizamos, por ejemplo, el WhatsApp para aquellos que necesitaban el WhatsApp. Mandábamos las actividades y los alumnos iban contestando. ¿no? Siempre, si, si, siempre aplicado a lo más simple. ¿no? Porque de las cosas simples este, eh, es como funciona la vida. ¿no? Si necesitamos para ser felices estar en Miami con una Ferrari, está bien, pero si, hay, si uno no es feliz con la cosa simple, no va a ser feliz con otra cosa. Entonces, este, bueno, todo se adaptó para que, los, para que los alumnos online puedan completar sus estudios. Bueno, tenemos dos alumnos que han terminado la primaria, que ahí los ven en el video, este, que para ellos fue haber tocado el cielo con las manos, y para nosotros como institución eh, también estuvo buenísimo, porque fue una experiencia, como decían recién, ¿no? Esto está para quedarse lo de la tecnología llega para quedarse, y me parece que abre muchas posibilidades para que las personas puedan completar sus estudios y por lo cual soñar. ¿no? Este, y bueno, también está la plataforma Modo que armamos para que, que eso es con de, los alumnos que aprenden español para extranjeros, donde lo que tiene de bueno es que es asincrónico. Entonces el alumno, sube a la plataforma y hace las actividades siempre en el momento que más le convenga y como prefiera, ¿no? Obviamente el docente siempre está escuchando al alumno. ¿Sí? Para qué? Para ir graduando y para ir modificando las herramientas que va a utilizar, Porque acá es facilitarle al alumno, ¿no? O sea, el alumno no viene a la escuela, la escuela te queda va al alumno. Tiempo para ir cerrando. Sí, perdón, ya está. Eso ahí ya lo que quería remarcar es eso. La, el alumno no va a la escuela, la escuela va al alumno. ¿Sí? Eso es la, y bueno, y soñar siempre, porque el que no sueña en esta vida está muerto. Hay que soñar. Gracias Jerónimo. Omar, no sé si querés intervenir en algo. Sí, Jerónimo, eh, vos estás en, en, dos, en dos instancias muy complejas de de la educación de adultos, que es Opel, y español para extranjeros. Quizás podrías contarnos un poco cómo, cómo te atravesó la educación digital y cómo pudiste manejarte con gente extranjera, con otros idiomas, eh, en este contexto ¿No? tan distinto. Bueno, básica y fundamentalmente, la clave es la escucha. Escuchar al alumno, escuchar las necesidades que tiene. ¿Sí? Entonces, a la persona al ser escuchada, te da una cuota de confianza, un plus. ¿sí? Y eso después se ve reflejado en, en, en las respuestas, en la clase. ¿Cómo me atravesó esta situación en particular? En realidad con mucho optimismo, porque yo ahí lo que vi fue una oportunidad para mí y una oportunidad para el alumno. ¿sí? ¿Por qué? Porque se sale de la clase tradicional y se aplica a esa clase a los diferentes formatos digitales que se pueden hacer, sea blog, sea en modo, o el simple whatsapp, que es cortar y pegar, y que del otro lado te sacan la foto de la actividad, porque ellos me sacaban la foto de la actividad en el cuaderno de ellos, ¿no? Y con esas cosas simples, y la escucha, porque hay que escuchar al alumno también, porque ahí es donde uno aprende, porque, a ver, esto es, la educación es unida y vuelta, nunca es unida. ¿sí? Ellos están aprendiendo de nosotros, pero nosotros también estamos aprendiendo de ellos. Entonces hay que escuchar a la gente, para poder mejorar la práctica que uno hace. Y eso trae eh, buenos resultados, siempre. Siempre, a la larga. ¿Sí? Jerónimo, una última pregunta que eh, surge acá en el chat, y que, que es bueno que quizás la puedas contar. Eh, nos preguntan qué es Opel, y en este de vuelta sería bueno que lo cuentes. Bueno, cómo no. Opel es este, la terminación de los estudios primarios a distancia. ¿En qué consiste? Es un cuadernillo que tiene los contenidos básicos de la primaria, ¿sí? donde el alumno eh, tiene siete clases para asistir a la escuela como asesoría, y una vez que completa el cuadernillo, rinde un, rinde un parcial ¿sí? presencial. En este caso no pudo ser presencial, tuvo que ser en formato virtual. La escuela se adapta a la situación, y simplifica, le simplifica estas cuestiones al alumno y a la alumna. ¿no? Este, bueno, Opel es eso, son siete clases de asesoría, siempre está bueno poner un plus más, siempre está bueno ir un poquito más, ¿sí? y en estas cuestiones la constancia de estar todos los días, y el alumno te sigue y vos seguís al alumno, te da de muy buenos resultados. Bueno, eh, gracias. Opel es Orientación para Exámenes Libres, es una modalidad que tiene el área de adultos y adolescentes, y, y bueno, en este contexto, esta, este programa, creo que Jerónimo lo, lo pudo llevar adelante y ampliarlo, y evitar esa presencialidad que no, no tenemos, y cumplirla y cubrirla eh, con, esta, con esta forma de comunicarnos que tenemos a través de WhatsApp, como dijo, y... Y de modo y todo. Gracias Jerónimo por compartir y gracias por estar en el área de adultos y representarnos también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por escucharme a todos ¿eh? y a todas. ¿Vale? Gracias Jerónimo. Sí, gracias Omar. Gracias por compartir tu experiencia. Este, estuvimos atentos a tus explicaciones y al esfuerzo que hace uno por comunicarse con... Los adultos, ¿no? Y por dar continuidad, este, que a veces bajan un poquito los brazos y uno tiene que estar atento y acompañarlos. Eh, vamos, volvemos a la ruleta, a la siguiente, y le vamos a dar el paso a... Bueno, vamos a ver. La experiencia es de secundarias del futuro. Es video minuto en lo oculto brotaré. La escuela, super, es de secundaria, secundaria. la escuela Superior de Educación Artística en Danza número 2, Distrito Escolar 18, presenta esta experiencia y lo van a hacer Yanina Renzuli, Vanessa Odetti y Gisela Viltes. Así que, colegas, les doy la palabra. Buenos días, gracias Hola, por la invitación. Eh, la experiencia que presentamos es un video danza que desarrollamos para presentarlo en un festival de danza virtual con el tema Cuerpos sin Espacios. Está trabajado al interior de uno de los proyectos institucionales que tiene la ESEA, que es el ballet de danza, en este caso de danza clásica y contemporánea. Es un espacio no obligatorio para los estudiantes, ellos se postulan voluntariamente y audicionan para formar parte. Tenemos un encuentro semanal y lo estamos desarrollando vía plataforma Meet, donde realizamos los ensayos y las creaciones de obras. Eh, dentro del proyecto nuestros objetivos principales son que las estudiantes eh, desarrollen, la experiencia escénica, la expresividad en la búsqueda de su rol como intérprete, que puedan desarrollar comunicación a través de un hecho no verbal, como es el movimiento, experimentando en este caso en entornos virtuales, y privilegiamos sobre todo el trabajo colaborativo en la creación de la obra. Mi compañera Gisela va a continuar. Sí, eh, desde lo contenido pedagógico nos basamos en el espacio, que es el espacio no convencional porque estuvieron dentro de sus casas, después el movimiento, las diferentes calidades de movimiento, y nos basamos en la idea de la fragmentación corporal entre lo visible y lo oculto, entre lo que mostramos desde, desde un segmento del cuerpo y lo que repercute en lo oculto, o sea, del interior lo que podemos transmitir desde lo visible. Eh, para eso utilizamos también eh, eh, la, herramienta, la cámara como herramienta pedagógica, eh, la luz, la iluminación, eh, también tuvimos, digamos, pudimos explorar con, por ejemplo, el rollo de papel de cocina o de papel higiénico, el vaso para distorso, distorsionar digamos, la imagen, el espejo para ver también la empatía o, o cómo eh, se refleja el cuerpo o el movimiento, eh, también, eh, después, a partir de eso, las chicas pudieron elegir, a partir de improvisaciones sin consignas que les fuimos dando, las chicas pudieron eh, hacer un video, eh, diferentes videos donde nosotras lo revisamos, lo corregimos eh, desde las consignas dadas, así que fuimos desde ese modo, editando, y, y bueno, y también eh, nos gustó la idea de tener una música que, que pudiera, digamos, eh, que pudiera ser original, y contamos con el apoyo del pianista y docente Pablo Espadacín que, que la verdad se basó también en poder ver los videos de las chicas y poder hacer la música. Así que básicamente eh, pudimos eh, hacer, digamos, el oculto Brotaré significa eso. Desde, desde lo visible que podemos ver está el sentimiento, la emoción, eh, lo que nosotras, lo que las chicas pudieron eh, transmitir desde lo visible para, para que lo puedan ver. Sí, vale Sí, Gracias. y bueno, obviamente hubo, saltamos dificultades en torno a la conectividad, porque a veces los videos llegaban en formatos que nuestros dispositivos no abrían y había que reenviar y corregir eh, todo vía mail, esa recepción, nuestras reuniones para lograr eh, seleccionar un solo minuto de video, que fue muy difícil porque el material fue muchísimo, Perdón, Vanessa, eh, para que vaya cerrando. Sí, vi. ya cierro con esto, que fue muy importante y es un nuevo aprendizaje porque entramos en el lenguaje del videodanza, que para nosotros no, era, eh, no lo habíamos probado porque trabajamos en presencialidad y con el cuerpo presente y con el cuerpo del otro también muy presente. Entonces es un nuevo aprendizaje y es un nuevo camino que se inicia en el lenguaje de, de la danza. Eh, así que agradecemos también a las 16 chicas que forman parte de la compañía por todo el compromiso y responsabilidad que tienen sábado a sábado. Gracias. Bueno, Janina, Cisela y están preguntando en el chat eh, que bueno que les gustaría escuchar a todos la música, sé que con la música, que eh, apela a otro sentido más, eh, sí, pues. esto es distinto, se ve, se ve muy completo, eh, y, y nos llama mucho eh, más eh, la atención. Eh, de, ahí Eric copió el link del campus virtual de Intec, donde está subida la experiencia, y está el video para que todo aquel que quiera escucharlo con audio lo pueda escuchar. Eh, una pregunta, Vanessa, o Gisela o Janina, eh, ¿ustedes tenían eh, esta, esta experiencia, la, la tenían planificada con anterioridad a esta de ¿Falta de presencialidad? ¿La tuvieron que adaptar? ¿Surgió espontáneamente? No, no surge. el proyecto... Bueno, ah, perdón, Vanessa. sí. No, vale. decí, Vanessa. El proyecto, en verdad, nuestro proyecto eh, presentado en la escuela eh, y tomado en marzo, en el mes de marzo, era un proyecto de presencialidad. Eh, no habíamos pensado en hacer un video, pero bueno, dada la situación, surgió la posibilidad de este festival y de, de encarar el proyecto y probar. Era, como dije recién, eh, fue nuestra primera manera de, de tratar de convocar a las chicas, de acercar a las chicas a la escuela, a este espacio que para ellas no es obligatorio tampoco porque no forma parte de lo curricular. Eh, entonces, bueno, fue en, en principio, nada, la convocatoria de las chicas eh, para formar parte de, del proyecto y ir probando, ir probando la idea, porque podía no funcionar, y funcionó muy bien eso de, de filmarse, de encontrar espacio, de poder indicar cómo usar la luz, cómo usar eh, la oscuridad, eh, qué, cómo nos fragmentamos, fue toda una experiencia nueva para las chicas y para nosotras, pero estamos muy contentas de todo lo que estamos transitando. Y hablando de educación digital, ¿qué, ¿pueden contarnos qué herramientas utilizaron el, el, los estudiantes y ustedes para, para poder darle forma a esta, a esta presentación que vimos? Sí, eh, bueno, en este caso yo acá, si quieren, si, si se la viste, eh, puedo mostrar que, por ejemplo, utilizamos un rollo que se pone en la cámara, se pega en la cámara y da esa sensación de túnel, y da foco a una sola parte del cuerpo. ¿Sí? Es muy bueno donde es simple y se puede utilizar a todos, digamos, eh, desde la expresión corporal, desde, la, danz, desde bueno, la danza, desde muchas facetas. Y después está también el vaso, que lo puedo poner en la misma, o sea, con la cámara, con el celular boca abajo, tapo, y yo desde arriba puedo hacer diferentes cosas, o mantenerlo. Y también da una distorsión diferente, ¿sí? Eh, es una mano, pero tiene otro movimiento y otro enfoque, donde puedo, digamos, jugar con la luz que me pega, bueno, es todo, esas sensaciones, y probar, explorar. Eh, y el espejo lo mismo, hay algunas que hicieron tubo y espejo al mismo tiempo, o sea, fueron probando y la verdad... Eso fue bastante emocionante para nosotras, de que ellas también se animen a todo eso, porque, eh, digamos, tanto los chicos y como los adolescentes, los alumnos en sí, la motivación es lo principal para moverlos. Bueno, eh, muchísimas gracias, tenemos un tiempo muy acotado, disculpen que sí, las bien. tengo que cortar así, tenemos muchas experiencias por ver y queremos darle voces a todos. Les, les agradezco mucho lo que han compartido y muchas gracias por, por el esfuerzo en este contexto. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias chicas, gracias Omar. Vamos a seguir con la siguiente experiencia. Vamos a ver cuál le toca en este momento. Bueno, podríamos decir que es la del escape, porque la de las chicas ya la mostramos recién, parece que quieren seguir contándonos su experiencia. Pero vamos a ir a la siguiente, que es una experiencia de secundaria del futuro. La experiencia es Escape Suizo, está presentada por la Escuela Técnica 26 Confederación Suiza. Y quien se hace cargo hoy de su presentación para todos nosotros es Silvina Rodríguez. Adelante Silvina. Muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias a todos por este espacio, por la oportunidad de participar eh, de, de este lugar, ¿no es cierto?, que es tan valioso para compartir ideas y experiencias. En mi caso, yo soy profe del taller de computación de tercer año, como bien decías, de la Escuela Técnica número 26, Confederación Suiza, eh, que forma parte de Secundaria del Futuro. Básicamente, la experiencia que hice fue una sala de escape virtual con la herramienta web Genially, para alumnos de tercer año, que a mí me gusta llamar el escape suizo. Eh, la historia relata eh, un alumno que eh, los papás le habían prometido que, se iba, que le iban a comprar una computadora gamer, <ríe> y si no entregaba todas las láminas de dibujo técnico, no aprobaba, y si no aprobaba la materia, se quedaba sin compu. Entonces tienen que tratar de eh, encontrar la llave para poder escapar, porque justo el rector vuelve y los deja cerrados, y además tienen que cambiar la nota. Básicamente, los que, no se, los que no sepan que es una sala de escape, es un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a un grupo de personas en uno o varios cuartos donde van a tener que solucionar enigmas, acertijos, rompecabezas de todo tipo para ir desentramando una historia y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo. Por lo general, el tiempo... Eh, es de 60 minutos. Igualmente los chicos lo hicieron antes, pero yo les di un módulo entero como para poder resolverlo. Nosotros lo hicimos compartiendo mi pantalla por una, una videollamada por Google Meet, que es la plataforma que utilizamos con los chicos en, esta, en este tiempo de virtualidad, y ellos me iban diciendo, no profe, toque acá, no, toque allá, iban leyendo, iban viendo, iban descubriendo entre todos. Um, básicamente yo lo que elegí fue el escenario de la escuela para que sea más allegado a los chicos, pero cada juego puede estar ambientado en un escenario completamente diferente. Quizás hacer algo que no solo motivara a los pibes, sino que también a mí como docente, que fuera un desafío para ambos en esta etapa, y en mi caso eh, yo soy fanática rima de las salas de escape, y es algo que extraño muchísimo hacer. La herramienta web la conocí gracias a Cintia Alera, que es una de las dos facilitadoras del espacio digital de nuestro cole, junto con Rocío, que es una genia a quien agradezco un montón, porque si no fuera por ella, tampoco me hubiera animado a hacer esta experiencia. Ella me pasó varios videos tutoriales, entonces de repente me encontré en un lugar de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales que capaz antes no hubiera utilizado en la presencialidad. El objetivo, básicamente fue... La reforzar la convivencia entre los chicos. Porque me encontré con que este año no solamente no conocía a los chicos, ellos no me conocían a mí, y entre ellos tampoco se conocían. Porque el tercer año es el primer año de la especialidad, en este caso computación, donde confluyen todas las divisiones de, de, eh, del año anterior, de segundo. Entonces, como les decía, la idea fue fortalecer la convivencia de grupo, la cooperación, la comunicación entre ellos, y el feedback fue buenísimo, fue excelente, eh, ellos me pidieron una segunda parte, eh, la verdad que estuvo bueno porque pudimos charlar sobre no tener miedo a pedir ayuda, compartir conocimientos, la sala tiene acertijos lógicos, matemáticos, pasaje de unidades de sistema binario, decimal, eh, cosas de química, entonces fueron todos conocimientos que ellos ya tenían previamente, y se vincularon y se integraron. Entonces, eso estuvo bueno. Que ellos ya, ya, lo, ya lo tenían, ya lo sabían, pero capaz en cajas estancas, separadas, y acá lo pudieron unificar. Perdón, y además, Silvia, estamos pasaditos de tiempo. 30 segunditos. Ya con esto cierro. Eh, Silvina es mi nombre, <risa> por las dudas. Eh, creo que estas es son experiencias los pone a los chicos como protagonistas, y eso es lo lindo, ¿no? Que puedan trabajar las capacidades de desarrollo cooperativo y colaborativo, y es una herramienta que van a tener en el futuro. Muchas gracias. Gracias, gracias. Silvina. ¿Sofi? Sí, estoy aquí, eh, aparecieron unas preguntas, entonces eh, te quiero hacer, eh, bueno, una compañera eh, pregunta si potenció el aprendizaje, ¿Y si costó mucho eh, elaborarla? No sé si la pregunta se refiere hacia si a vos te costó mucho elaborarla, o si eh, a, a los estudiantes les costó mucho, bueno, resolverla, salir de, sí, resolverla, salir de esta eh, sala de debate. La verdad que me sorprendieron, porque de repente, no sé, había una ecuación simple, y uno decía, no, primero tenés que hacer la multiplicación, no, primero tenés que hacer esto, no, porque no está el paréntesis, pero en realidad está, pero no está... La verdad que me sorprendieron un montón, lo hicieron en muchísimo menos tiempo de lo que tenía eh, pactado. Yo les había dado 40 minutos, lo terminaban haciendo en menos de media hora. Y si bien la herramienta es muy sencilla de utilizar, muy intuitiva, si alguna vez utilizaron Prezi para hacer presentaciones dinámicas, es muy parecido, porque tiene un camino donde vos tenés que elegir si toco este botón, qué es lo que realiza, qué acción va a ejecutar, si toco este otro botón, qué va a pasar, qué no va a pasar, si se abre una imagen, si se abre un link. Eh, yo estuve dos semanas aproximadamente haciéndolo, pero porque también tuve que repensar los acertijos, y eso creo que fue la parte más desafiante para mí, porque quizás eh, elegir el acertijo de, eh, para su nivel, o relacionado a las materias que ellos tienen este año en tercero, o que ya vieron en primero y en segundo, como ecuaciones aritméticas simples, eh, eso fue todo un desafío. Bueno Silvina, ahí eh, justo Cintia comparte el Genially para, para los que están asistiendo a este encuentro, eh, para que puedan verla. también preguntaban en el chat eh, cómo lo hiciste, bueno, fue con esta aplicación que es, es, un, es Genially, es para hacer presentaciones interactivas. Sí, eh, es gratuita también. Genial, gracias por eh, el aporte. Eh, porque me olvidé decirlo, y bueno, nada, te felicito, te digo que yo estuve como casi media hora para resolverlo también, cuando me tocó a mí, eh, y me encantó la experiencia, así que, felicitaciones, está buenísima, está buenísima para compartirlo con, eh, con otros colegas, con otros estudiantes, así que, bueno. Muchas gracias, Silvina. Muchísimas gracias, los invito a todos a escapar de, de la realidad un ratito. Gracias Silvina, gracias Sofi. Silvina, necesitamos ayuda para escapar con tu sala de escape, pero bueno, vamos a intentarlo. Solo cuando quieran, cuando quieran. Dale, gracias. Vamos por la siguiente, pulso la ruleta para que sigamos con otra actividad. Bueno, salió la siguiente actividad, es la experiencia de primaria común, la experiencia Peña Virtual La Independencia, de la escuela número 11, distrito escolar 5, y la van a presentar Maricel Reynoso y dos de nuestras facilitadoras, Rocío Rodríguez y Paola Serioti. Así que chicas, como se hayan puesto de acuerdo, les doy la palabra y voy mostrando el trabajo. Bueno, arrancas vos, eh, Mari. Hola, buenos días a todos. Muto. Ah, ahí está. Bueno, hola, buenos días. Hola, Qué lindo Maricel. todo lo que vimos. Bueno, gracias por la invitación. Eh, yo me escribí todo porque si no me voy por las ramas. Bueno, eh, nosotras, facilitadoras digitales y bibliotecarias, representamos a una escuela de barracas, nuestra hermosa escuela 11 de jornada simple, ubicada a pocas cuadras de la Villa 2124, pero instalados sus docentes en el corazón de los alumnos y las familias de la Villa. Tenemos varios compañeros que trabajan en centros comunitarios, comedores, profesorados, y todos los años hacemos una jornada de lectura en la Villa, en sus placitas, en sus centros de jubilados, con el padre Toto, en la Garganta Poderosa, en sus jardincitos. Eh, no miramos la realidad de la Villa 2124 desde afuera, nos sentimos con ellos. Por eso, este trabajo que presentamos, La Peña de la Independencia, quiere mostrar la alegría y el amor que le ponen estos chiques y sus familias a esta escuela que hoy tenemos. La pandemia irrumpió a días de comenzar las clases, nosotros pensando que en 15 días o un mes volveríamos a las aulas, dijimos, bueno, vamos a practicar más con Edmodo, que ya lo veníamos conociendo, o bueno, pasaremos las clases con padres, nos comunicaremos por blog, emails, pero todos sabemos que no fue así, fue todo un caos. Lo pasamos, lo pasamos todos, así que lo iremos escuchando, creo, en, en las otras ponencias, mientras, y nosotros mientras nos rescatábamos números de celulares, de familias, nos dábamos cuenta que no tenían datos para abrir archivos, que no era tan fácil que busquen un link, que había muchas familias con un solo celular para cuatro, para cuatro chiques, así que a remar. No nos quedamos quietos, pedimos, hicimos notas al Ministerio de Educación de Cava, a la Defensoría del Pueblo, pedimos computadoras, conectividad libre y nada. Recién a los cuatro meses aparecieron formularios para anotarse para computadoras la conectividad sin aparecer, y ahora se dieron cuenta que después de cinco meses hay chiques que no se pueden comunicar con sus escuelas. No nos escucharon, llenamos todos los formularios, juntamos firmas y no leyeron. Entonces, dentro de la pandemia, vimos que había varios tipos de cuarentena y el quédate en casa con patio, habitaciones y ventanas, libros y compus y un quédate en casa hacinado y arreglate como puedas. Estamos en la primera línea de fuego. Sosteniendo un sistema que cruje. Hace cinco meses que hacemos escuela con madres y padres, abuelos, tíos y tías. Y por supuesto los actos patrios no podían faltar. Por WhatsApp, y sí, actos patrios por WhatsApp. Hicimos el 25 de mayo con el eslogan, y otra vez luchando contra la corona. Las familias hicieron tapabocas y barbijos patrióticos. Perdón, si... Maricel, te quedan muy poquitos segundos para ir cortando. Bueno eso te lo había practicado ¿eh? bueno este entonces este bueno este es el trabajo de todos creemos que, que se puede que es, lo, juntos eh, lo logramos porque era muy difícil eh, a, eh, trabajar de, de a uno con los chiques y así todos juntos, con alegría, nos, nos resultó este trabajo, trabajado desde distintos lados, porque eh, no solamente la bibliotecaria y, y las profesoras, las, las hermosas maestras que tenemos, de eh, las facilitadoras, sino que bueno los profes de, de plástica, la de educación física, tecnología, música, inglés, eh, encontramos que eh, juntándonos eh, todos podíamos trabajar y llegar mejor a los chiques. Y, y bueno, lo que queremos decir es que estamos todos, todos predispuestos para el trabajo, pero faltan, faltan computadoras, faltan libros y faltan conectividad. Lo necesitamos ya. Eh, no sé. ¿Está acá? Sí, gracias. Bien. Eh, bueno, en el chat han recibido... Eh, Buenos comentarios sobre la experiencia y bueno, los invitamos a que puedan mirar todo el proyecto en el link que se está compartiendo en el chat hacia el campus virtual y allí pueden apreciar todo lo, el proyecto de, de la Peña Virtual. Gracias. Gracias. Gracias. Eh, Puedo decir una cosita? Eh, también hay que destacar mucho el trabajo de las familias. O sea, nosotros podemos ponerle toda la onda eh, eh, podemos hacer un montón de cosas, pero si las familias no lo hacen, no somos nada. O sea, hay que destacar el trabajo de todas las familias, es lo importante acá. Eh, a mí me pasó que yo recién llegaba a la escuela, o sea, no me conocía a nadie, y nos largamos a ser vivos y un montón de cosas, y las, eh, las familias son las que le ponen el hombro y se prenden en todo lo que nosotros decimos. Gracias. Gracias Pau, gracias Maricel, eh, bueno la, la idea era justamente reconocer el trabajo y el esfuerzo que han hecho. Yo hablé con las tres, con Rocío también para felicitarlas por esta experiencia y sabemos eh, lo que hizo toda la comunidad. Por eso también la elegimos, ¿no? para reconocer el enorme esfuerzo que hizo la escuela, ustedes, todos sus colegas y todas las familias que mantuvieron ese diálogo permanente para llevar esta propuesta adelante. Eh, Eli compartió el enlace que da al campus virtual como para conocer en profundidad la experiencia, cada uno de los pedacitos que yo recorrí tiene un montón más este, y es lo que queremos reconocer cuando nos compartimos esta actividad con usted acá, ustedes acá, todo este enorme esfuerzo. Así que felicitaciones a las tres y en representación de ustedes a toda la escuela y a toda la comunidad para que sigan pasando estas lindas experiencias a pesar de no tener todo lo que querríamos tener. ¿sí? Esa es la idea también, eh, las cosas que se hacen posible en la escuela. Vamos a la siguiente, si les parece bien, voy a volver a pulsar la ruleta y apareció la siguiente experiencia, que es la experiencia de la modalidad especial, que se llama Ordenando los Números con Genial la presenta Sendero, Proyectos Senderos del Distrito 21, y las que están encargados de contarnos de qué se trata esta experiencia son Lorena Singolani y Andrea Pepín. Chicas, adelante. Pérdice, vale. Bueno, buenos días, gracias por el espacio, me gustaría contarles un poquito y brevemente qué es Senderos, es un proyecto que nació en el año 2006, cuando una persona, una docente de la Escuela 21, Cintia Millán, detectó la, la, la enorme necesidad que había en los, en los niños que viven eh, del otro lado de General Paz, nuestra escuela está ubicada cerca del autódromo, cerca de General Paz y Avenida Roca, los niños del primer cordón del conurbano que no estaban escolarizados porque no tenían una oferta que los incluyera. Son no. niños que tienen compromiso neurológico y motor, eh, así que bueno, con mucha dificultad cruzaban para el lado del capital para alguna escuela que los, que los pudiera alojar y los pudiera alfabetizar. Los Senderos empezó a funcionar en un aula muy pequeña, que le prestó en ese momento el que era el director de la escuela, el profesor Alejandro Lincito, y hoy tiene un, su propio edificio, después de mucho remar y de mucho luchar, tiene un edificio hermoso, eh, empezaron siendo cuatro o cinco alumnos, hoy tiene 36 alumnos, se trabajan con adecuaciones curricular y con... Mucho, mucho amor y pocos pocos recursos, los escuchaba a todos y, y estamos todos en, en la misma en ese sentido. Eh, lo que hicimos fue trabajar, este, ahora le voy a dar la palabra a Andrea, que es la verdadera, eh, el verdadero motor de todo esto, yo solamente le enseñé cómo se usaba Genially, nos juntamos eh, dos o tres veces por semana, pero ella la verdad que le pone todo, porque la verdad es que no es mandar una actividad por mail, ella se capacitó, aprendió, arma la actividad el fin de semana, se la manda el lunes por correo a la mamá para que la mamá lo instale en el TOBI, eh, Gael trabaja con un dispositivo que le proveyó su obra social que se llama TOBI, que trabaja a modo de reconocimiento facial, así que Andrea le paso la palabra, hay muchas cosas para contarles de Sendero, pero tenemos poquito tiempo, así que en otro momento. André. Bueno, gracias Lore, sí, eh, bueno... Eh... Dentro de esto que les contó Lore, agrego que Gael, como decía Lorena, no se comunica eh, verbalmente a través de la palabra, pero sí lo hace a través del Toby. es decir, no se expresa verbalmente, pero sí a través del Toby se comunica. La mamá le prepara las plantillas sobre la actividad que nosotros le diseñamos. Con Lorena fuimos buscando distintas alternativas para, buscar, eh, para encontrar la mejor manera de que Gael pueda avanzar en su proceso de alfabetización. Uno de los objetivos más específicos, eh, a partir de este general, que se derivó, fue que Gael pueda ordenar, por ejemplo, los números de menor a mayor, dentro de lo que es esta numeración. Eh, bueno, para esto fuimos diseñando algunas actividades, eh, dentro de lo que es matemática esta, en comprensión de texto también utilizamos imágenes interactivas de, de Genially, eh, se adaptó mucho eh, esta herramienta a lo que nosotros necesitábamos. Fuimos superando algunas dificultades, como la conectividad, con Gael tenemos esa suerte de que cuenta con la, eh, con la herramienta Toby y que el, eh, la familia acompaña mucho. Este, y que por suerte podemos trabajar a través de Zoom, que hacemos las reuniones, las clases los días jueves, ¿no? Entonces este así podemos llevar a cabo las clases. Eh, esto lo que nos permitió también es poder ver, eh, valorar el proceso de aprendizaje de Gael. Eh, Perdona, Andrea... Y lo vas a tener que ir cerrando. Listo, cerramos. Eh, a través de videos la mamá nos eh, provee de mucha información para que nosotros podamos ver el estilo de aprendizaje de Gael y en, en base a eso seguir diseñando actividades acorde a su, a su estilo de aprendizaje. Eh, listo, eso. Es una experiencia muy valiosa, la verdad, y para la familia también, porque es una forma de creer en Gael y de poder ah, seguir desafiándolo. Para que siga aprendiendo. Les quiero, les quiero compartir un, un segundito, Eli, eh, un mensaje que nos manda la mamá de, de Gael y dice, felicitaciones, obvio que, podemos, que pueden compartir nuestro video. La idea es mostrar que se puede trabajar y que ellos pueden lograr muchas cosas. Me pone muy feliz lo que estamos logrando y estaría bueno que esto sirva para lograr más equipamiento tecnológico para la escuela como un Toby para que usen todos los niños. Muchas gracias. Gracias Lore, y gracias Andrea. Eh, la verdad es que la, la idea de mostrar esta experiencia era también mostrar una forma distinta que tenemos en especial de trabajar, ¿no? Una escuela diferente y una modalidad distinta de trabajo. En el trabajo uno a uno, en el trabajo este, con distinta tecnología. Creo que, que estuvieron muy claras y, y fue muy lindo escucharlas y, y espero que para los demás también hayan podido tener un poquitito de nuestro mundo y eh, que lo hayan podido entender. Las felicito mucho a las dos. Gracias. Que, que gracias a, a la familia y a, las, y a la escuela también. Bueno, gracias Andrea, Lorena, Eli. Ahí tienen comentarios acerca del, de haber recibido un mensaje de, de la mamá, así que estamos todos contentos de interactuar con otras personas. Que no, estaban, que no están acá en la reunión, así que gracias por compartirlo. Seguimos con otra actividad. Voy a ir a la siguiente. Es una experiencia de secundaria del futuro, se denomina recreos matemáticos y científicos está realizada por la Escuela de Comercio 22, Distrito Escolar 6, y la van a presentar Susana Gómez y Alejo Prudkin. Adelante. Buenas, ¿qué tal? Hola. Susi, andás andas por ahí, así que si querés, que es la, la autora, la docente autora acá, este, yo como facilitador este, simplemente ayudé en, la, en el acompañamiento principalmente, en algunas cuestiones de la planificación, pero las dejo con, con ella y después yo en todo caso acotaría a Susi. Hola, Susi, ¿estás por ahí? Se escucha muy bajito, hacia ¿sí? Si no, Alejo, fíjate de empezar vos y contanos cómo fue el, el, el proceso este, cómo se les ocurrió a ustedes el Genial y qué fue esta propuesta. Así esperamos a Susi y no, no pierden el tiempo, que, que capaz Dale. ella está conectando mejor el audio. ¿Te parece? Dale, perfecto. Uy, yo lo voy mostrando mientras. Dale. Bueno, básicamente eh, la propuesta de recreos matemáticos y científicos tiene la misma tónica, lo que se trató de hacer eh, desde un principio, en, sobre todo la, la gran cabeza que tiene Susi, espero que se pueda sumar en algún momento, es la cuestión de cómo se podía hacer en este marco de pandemia, que es completamente singular y no es una simple este, situación de trabajo o estudio a distancia, cómo se podía evitar eh, no caer en el revolvío de contenidos y hacer algo que sea con una dinámica y una estructura, si se quiere, o alguna propuesta, que por ejemplo en este caso combine eh, lo lúdico, que sea casi clínica, digamos, con respecto a, a que no sea una cuestión o un repertorio fijo de, de transmisión de contenidos, y en este caso lo que se propuso fue hacer una estructura de desafíos semanales, o quincenales, dependiendo también por supuesto de, de, de la conectividad, que sabemos que, que, que no es la mejor, digamos, ni, y la cuestión de los dispositivos también, y lo que se hacía era, como en este caso, si se quiere provocar a los chicos y a las chicas, a manera de desafíos y de enigmas, que con, eh, con algunos contenidos sí de matemática, de geometría, eh, por ejemplo, y otros más, para que a manera de juego y a manera de pastillas, si se quiere, logren eh, desentrañarlos ellos eh, junto con sus familias. ¿no? Básicamente porque sabemos que, por ejemplo, incluso participaban mucho las familias de, de estos desafíos semanales. Eh, con respecto al eh, formato, si se quiere, eh, se utilizó, teníamos como tres variantes, sabíamos justamente de eh, lo heterogéneo que es el, el, el, la, la población, la comunidad, digamos, de, de las familias y de los chicos y de las chicas y de los chiques. Y lo cierto es que, por ejemplo, bueno, utilizamos el de y que es, bueno, como ya han hablado bastante, la cuestión de. Hola. ¿Estás ahí, sí Sí, estoy. Sí, vos entonces. Bueno, eh, quería aclarar sobre recreos matemáticos, es que surgió por una eh, imposibilidad de llegar a los chicos con los contenidos tal cual yo los había planteado. Había mandado una serie de contenidos, los chicos no respondían y entonces, este, indagando sobre cómo eh, trabajar con ellos, eh, me di cuenta que eh, es, por ese lado no iba a funcionar y mientras pensaba qué estrategia utilizar, eh, lo que decidí hacer es enviar eh, una, una especie de desafíos, tal cual los que me, me acercan mis compañeros de otras áreas que vienen de, este, de, digamos de lengua o de historia y que me mandan los desafíos que se publican en las redes sociales y empecé enviando esos desafíos. Eh, bueno, los, la, este, los chicos empezaron a responder casi inmediatamente, a las pocas horas ya tenía respuestas, y entonces, bueno, eso me alentó a que ese podía ser un camino a explorar, mientras se me ocurría cómo llevar adelante las otras clases. Y bueno, así que... Eh, Perdón lo... Susana, te tengo que cortar para y, que vayas y, cerrando. Bueno, sí, y jueguen con, con, estos, este, con estas propuestas, que sugieran sus propias propuestas, y algunas de las, este, en cuanto a recreos matemáticos, seguimos haciendo lo mismo, tiene una frecuencia semanal, nosotros le enviamos una, un desafío y ellos nos envían la respuesta después a la semana, y ahí aparece un nuevo desafío, y así lo vamos renovando semana a semana. Con respecto a eh, desafíos científicos, aparecieron como consecuencia de lo bueno que nos había, o sea, del buen resultado que habíamos tenido con recreos matemáticos, y, este, y ahí en Desafíos Científicos lo que tratamos de hacer es eh, desmitificar algunas cosas o entender algunas frases de uso cotidiano como este, a, qué, a qué modelo de universo responde sale el sol o este, cuando uno abre una puerta y el otro le dice cerrá que entra frío, si efectivamente entra frío sale calor. Bueno, ese tipo de cosas que usamos cotidianamente y que hay ciencia detrás de ellas. Eso es todo. Gracias Susana, qué bueno escucharte. Eh, pensábamos que no llegábamos a escucharte, así que agradecemos eh, que estés ahí compartiendo esta experiencia. Destaco, bueno, hay muchas felicitaciones en el chat, y destaco en particular eh, esto que contabas de buscar las estrategias para hacer que los pibes eh, bueno retoman el contacto con la escuela en este contexto tan complejo. Eh, así que bueno, muchas gracias por compartirlo y dejamos el link para que todos puedan eh, ver los, las presentaciones, los geniales, eh, y gracias. Le doy la palabra a Vale porque estamos eh, con el tiempo muy justo. Bueno, gracias Sofi, gracias Susana, gracias, gracias Alejo, hermosa propuesta, voy a volver a tirar la ruleta y le tocó a la siguiente experiencia, la anteúltima, es la experiencia del nivel inicial, es la experiencia La Sala de Cinco Experimenta con Agua, realizada por la Escuela Infantil número 2, Distrito Escolar 14, y la van a presentar Cintia Gasburg, Javier Cabrera y Lucila Estatón. Así que adelante, yo voy mostrando la experiencia. Buenos días a todos, ¿se escucha? Bueno, esta experiencia surgió porque nos pasó que en marzo teníamos un montón de ideas y nos vimos en, de golpe en casa, eh, en esta realidad, y, y nos hizo ruido esta frase de Tonucci de usar la, la casa como laboratorio, entonces empezamos a pensar y surgió la posibilidad de empezar a hacer experimentos con agua de empezar a mirar lo cotidiano, lo que utilizamos a diario, y más en este contexto, con un poquito más de, de ganas eh, de, de conocer esta, este material. Nos pusimos como objetivo, primero, mantener contacto con el grupo, porque a nivel inicial eh, es como difícil poder eh, mantener el contacto sin, sin este, este cuerpo a cuerpo, esta, esta mirada que tenemos en la, en la sala, entonces fue todo un desafío. Eh, por otro lado, queríamos poder sostener el intercambio entre pares y poder utilizar la, la tecnología eh, con un fin claro, correr YouTube, correr Netflix y que sea utilizada con un objetivo pedagógico. Entonces lo que hicimos fue eh, definir algunos experimentos. Pasamos el agua por sus diferentes estados, hicimos un arcoíris casero. Eh, hicimos frotar un huevo en, en una solución con sal, eh, y una vez que teníamos los experimentos, planteamos con Javier, con el facilitador de INTEC, eh, de qué manera comunicarlo, y creamos un Padlet que fue específico para este proyecto, y la particularidad del Padlet era que tenía una columna por nena o por nena, para que cada una, cada una pueda compartir las experiencias que tuvo con el, con el experimento, Todas las semanas subíamos un video, en el cual eh, la idea era que cada uno pueda buscar los materiales necesarios, y pueda llevar adelante el experimento y que la familia lo asista, pero que los verdaderos protagonistas sean los nenes. Se planteó que formulen hipótesis, que generen conclusiones, y por otro lado que las suban para poder compartirlas eh, entre todos. Ay, creo que van a poner un audio... No... Bueno, hay un, nada. la idea era que puedan compartir experiencias y, y que cada uno pueda ver lo que sucedió en la otra casa. Eh, por otro lado, el hecho de que haya una columna por, por familia, por menos o por nena, de alguna manera incitaba a los otros a, a compartir, porque si ellos no subían la experiencia, la columna quedaba vacía, y nos pasó que de un total de 17... Fueron 13 familias las que participaron, y el resto, por cuestiones de, de conectividad o acceso a, a la tecnología, les era un poco difícil, pero como vimos el entusiasmo con, con el proyecto, empezamos a trabajar en las reuniones virtuales, con eh, lo cual pudimos conseguir que todo el grupo participe de, de esta experiencia, y así de alguna manera tener un, un producto grupal y, y bueno, como final del proyecto lo que hicimos fue una presentación, un álbum digital en Genially que... Perdón, Cintia, te digo para que vayas cerrando, que estamos pasados de tiempo. Ok, bueno, nada, eh, como conclusión, como producto del proyecto hicimos una, una presentación en Genially que pudimos extraer parte del material de, subido por las familias del Padlet, y, y lo compartimos eh, como un producto grupal a pesar de este contexto. No sé si Javi quiere agregar algo... No, lo que, qué tal, buenos días a todos y todas. Lo que quería agregar era esto, hacer hincapié en las videollamadas que se empezaron a hacer en ese momento en el jardín y que se pudo aprovechar para realizar varios experimentos en el transcurso de las videollamadas, al mismo tiempo. Me parece que fue un valor agregado porque pudimos ver al mismo tiempo a todos y todas haciendo lo del de, no sé, huevo que flotaba en la solución salina o lo del congelamiento del agua y era algo sincrónico, ¿no? ¿no? No era solo una experiencia que se recogía luego en un Padlet, sino que, que todos pod y todas podíamos verlo al mismo tiempo. Me parece que eso fue algo muy lindo, yo pude participar, y bueno, fue una experiencia muy satisfactoria. ¿Puedo decir una cosita más? ¿Para agregar? ¿Último? Lu, estamos muy justas de tiempo, muy justos. Bueno, falta una experiencia más, perdón, perdón. está bien. Felicitaciones, miles de felicitaciones a, a todo el equipo. Bueno, gracias, gracias a todos. Eh, Lu, lo podés escribir, te, te ofrezco escribirlo ahí por el chat así te leemos, ¿sí? no, no queríamos silenciarte, pero nos van a sacar, nos van a cerrar el lugar y no queremos dejar afuera la última experiencia, que es la experiencia de la Escuela Intensificada en Nuevas Tecnologías, la Escuela 10 del Distrito 18, que va a presentar Burbujas de Libertad. Y están para hacerlo y para compartirlo con nosotros, Romina Jiménez, Sabrina de la Fuente, Patricia Galván y Roxana Falvo. Adelante colegas, voy pasando el video, recuerden que tienen tres minutitos porque nos cierran el aula. Hola, buenos días a todos. Bueno, como bien nos presentaste, pertenecemos a la Escuela 10 del Distrito 18, intensificada en nuevas tecnologías. Eh, nuestro proyecto se llama Burbujas de Libertad, en él participamos la seño de primer ciclo, la profe de tecno y el facilitador pedagógico digital. Desde el primer ciclo propusimos a nuestros alumnos que cada uno, desde su edad, piense y diga en un audio o en un video qué es la libertad qué significa ser independiente. El objetivo principal era que se expresen libremente desde sus conocimientos, eh, sin una pausa, pauta perdón, específica. Eh, allí fuimos incorporando contenidos de conocimientos del mundo acerca de la Casa de Tucumán, los congresales, el viaje desde las provincias, el concepto de liberarse de los reyes de España. ¿sí? Eh, también, propusimos eh, a la profe de Tecno que realizaran un burbujero, para que desde allí puedan eh, representar lo que significaba la libertad ¿no? por medio de las burbujas. Como pueden ver ahí, cada chico fue grabando su video y fue expresando lo que ellos creían o consideraban acerca de la libertad. Pensamos traducir estas ideas de libertad de los chicos a través de las burbujas volando. Para ello, la profe de Tecno les había enviado un videíto en donde le mostraba cómo realizar el burbujero. Eh, luego, el facilitador pedagógico digital eh, editó un video que fue el producto final del proyecto. Eh, allí se fueron sumando los microvideos, editando los audios de cada uno, las imágenes, los videos, eh, y bueno, todo lo que fuera necesario para para darle un contexto a esto. Y esto fue presentado en un acto virtual que lo hicimos por Zoom, eh, el acto era del 9 de julio. Eh, y bueno, allí estuvieron invitados los maestros eh, y las familias, con los chicos, en donde fuimos y mostramos este producto final. El mismo después también fue subido al Padlet, nosotros nos manejamos por Padlet, por el blog de la escuela, utilizamos varias herramientas, Whatsapp y Gmail. No sé si nuestro facilitador quiere aportar algo. Eh, hola, ¿cómo están? Soy Roger. Eh, no, quería agregar, desde que hay muy poquito tiempo, solamente eh, el hecho de la logística, de poder haber recopilado todos estos, estos videos, son treinta y pico de familias que trabajaron, eh, y a veces el video iba y venía, eh, sé que todos los que están acá también lo, lo, lo, lo sufrieron, lo padecieron, <risa> eh, y bueno, eh, es muy interesante que, eh, que esa propuesta chiquita eh, creció mucho, eh, de la burbuja, ellos se, se mimetizaron con la burbuja y dijeron, bueno, yo quiero volar, algunos decían quiero salir de casa, otros decían eh, no. Perdón Roger, quiero... estamos en tiempo para que cierre. Sí, sí. Como, eh, y como No, básicamente eso. O sea, y y, y esa, esa semillita, que era esa propuesta, creció, hasta como lo, lo comentó Romina, de llegar al acto de, de poder tener un, un feedback distinto con las familias a través de, de, de, de este videito. Así que nada más. Gracias. Bueno, Muchas gracias. hemos llegado al final, ¿vale? Que no quedó ninguna, ¿no? ¿Seguro? A ver si... Muy bien, perfecto. Bueno, les pedimos primero bueno, disculpas quizás a los últimos que los estuvimos apurando un poco, pero es verdad que a veces uno se entusiasma con las preguntas y con los compartires, así que eh, al principio parecía que teníamos más tiempo y después tuvimos que ir apurando, les pido disculpas pero la verdad que se hizo muy interesante y dan ganas de preguntar y dan ganas de que justamente los docentes y las docentes de, de su voz salga cómo fue, cómo saltar los obstáculos, qué, qué fue pasando. Pero bueno, el tiempo es así, tenemos que pasar a la otra actividad en el marco del Congreso, eh, así que bueno, la verdad, agradecerles todos estos proyectos que fueron implementados de manera genuina, superando las dificultades, poniendo a los estudiantes en foco, vimos que en varios me dio la voz, la importancia de la voz de los cuerpos en este contexto, Jerónimo marcó la escucha, aparecieron los distintos lenguajes expresivos, hasta la danza, mediada por las tecnologías digitales, la motivación de los docentes también en el proceso de enseñanza, la de los estudiantes, el vínculo con la comunidad a través de distintos canales, y bueno, otro eje también que, que apareció es el trabajo colaborativo, el compromiso. Así que bueno, la educación digital se vio ahí reflejada por este campo transversal, que nosotros venimos trabajando día a día, de ITEC, de la Dirección de Educación Digital. Bueno, los invitamos, los agradecemos, invitamos a que también participen en las acciones que quedan, en el del Congreso, también queda el día jueves y el día viernes, en el campo virtual, la agenda y el formulario, como para se de si desean. Y bueno, agradecerles este rato de compartir esta jornada de, de propuestas enriquecedoras. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan muy buenos días.